Bienvenidos a Educausi. Hoy hablaremos de la definición de la sepsis. La sepsis es una palabra de origen griego que significa putrefacción de materia orgánica. El concepto de sepsis ha evolucionado a lo largo de la historia y se llegó a describir como envenenamiento de la sangre, septicemia o endotoxemia. En los años 70 se propuso que una respuesta fuerte, adecuada del sistema inmune a la infección podría ser nociva para el propio organismo, y se describen los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. El primer consenso acerca de la definición de la sepsis nace en 1991, siendo definida la sepsis como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ante una infección y acuñando los términos de sepsis grave, shock séptico, para la sepsis con fallo orgánico y para la sepsis con hipotensión refractaria respectivamente. En el 2001 se produce una nueva reunión de consenso donde se mantienen las definiciones, pero se definen mejor los criterios de fallo orgánico y CHOP-Séptico. En 2016 se llega a un nuevo consenso y la definición cambia, ya que si el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no es per se una respuesta desequilibrada a la infección ni siempre indica una respuesta nociva, entonces Realmente, lo que define la respuesta nociva es la disfunción de órgano, que en sí misma es potencialmente mortal y claramente representa una reacción nociva a la infección. Es así como la definición antigua de sepsis grave pasa a ser la nueva definición de la sepsis, y se estudian diversos criterios y scores para definir fallo orgánico, siendo el SOFA-score el que mejor se ajustaba a pronosticar la mortalidad y por eso es el que se usa para la definición operativa La definición operativa de la sepsis 3 implica infección más un SOFA score mayor o igual a dos puntos siempre hablando del el SOFA basal del paciente y esto es igual a sepsis Es importante recordar que el paciente puede tener disfunciones orgánicas previas que no son consecuencia directa de su respuesta desequilibrada a la infección por eso es importante conocer o al menos estimar el SOFA basal del paciente para poder reconocer si hay un aumento de este o no y definir si tiene el paciente una sepsis o no. El SOFA score o el Sequential Organ Failure Assessment valora 6 ítems, de los cuadres, 4 contienen valores de analítica sanguínea. Puntúa cada ítem en una escala del 0 al 4, siendo el 0 que no hay fallo y el 4, máxima disfunción. El sistema respiratorio se valora con la relación PA-FIO2 precisando una gasometría arterial aunque hay algunos trabajos que han correlacionado la relación entre la saturación por pulsioximetría entre la FIO2 con el nivel de SOFA que pueden ser útiles. En el sistema patopoyético se valora con las plaquetas, la función hepática con la bilirrubina total, el sistema es cardiovascular Utiliza la presión arterial media o la necesidad de drogas vasoactivas para su valoración. En el sistema nervioso central se utiliza la escala de coma de Glasgow para valorar los niveles de disfunción. Y el riñón utiliza tanto la creatinina sérica y para los niveles 3 y 4 de disfunción. La definición también incluye una valoración de la diuresis, ya que esta es menor a 500 que sería oliguria, o menor a 200, que sería anuria, pues aplican el puntaje 3 o 4 respectivamente. El aumento por encima de dos o más puntos del SOFA en el, sobre el score basal del paciente implica un 10% extra de mortalidad y debe ser utilizado para el diagnóstico de la sepsis, especialmente en las unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, ¿Qué pasa en sala, en el ambiente prehospitalario o en las urgencias? Pues, los integrantes del concepto CXIS-3 identificaron a través de una regresión logística tres variables clínicas que se relacionan con la mortalidad. De estas variables se creó el Quick Sofa, que es útil para identificar a aquellos pacientes que estando infectados pueden tener mayor mortalidad en el ambiente prehospitalario, de urgencia o de salas de hospitalización. No es tan discriminativo en la UVI, no se debe utilizar en intensivos, debe serse de usarse el SOFA, pero en sala, en urgencia o aumento propitalario se puede usar el QUICK SOFA. Es decir, el QUICK SOFA no te indica que el paciente está aséptico, pero alerta que en dichos pacientes se debe investigar la presencia de fallo orgánico, iniciar o escalar tratamientos y considerar la consulta al servicio de cuidados intensivos. El CHOP séptico se define como un subtipo de sepsis en la, en la cual las anormalidades circulatorias y del metabolismo celular subyacente son suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Entonces, la definición del CHOP séptico toma en cuenta no que exista el fallo circulatorio o que exista aisladamente anormalidad en el metabolismo celular, especialmente el aeróbico, sino el hecho de que la coexistencia de ambas anormalidades circulatorias y del metabolismo celular son capaces de aumentar la mortalidad por encima de lo que le aumenta la sepsis per se. Esta definición permite detectar a los pacientes más graves dado que la mortalidad combinada de hipotensión, fallo circulatorio y o más anormalidades del metabolismo utilizando como marcador subrogado el lactato es superior a la mortalidad que existe si solo hay hipotensión o hiperlactatemia o sepsis. La definición operativa del shock séptico es todo aquel paciente que tenga criterios de sepsis más la necesidad de vasopresores para presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y lactato mayor de 2 milimoles por litro pese a una adecuada resistencia con fluidos, 30 mililitros por kilo, de la cual hablaremos en otro vídeo. En conclusión, la sepsis se define por infección más un SOFA score igual o mayor de dos puntos del SOFA basal del paciente. Como la definición se basa en la difunción orgánica, esta debe ser medida con el SOFA score. Se ha propuesto usar el Quick SOFA fuera de la unidad de cuidados intensivos para detectar pacientes en riesgo y estos deben luego de ser valorados con el SOFA score. El CHOP séptico se define como sepsis más una necesidad de, de para presiones arteriales medias mayores o iguales de 65 y lactatos mayores de 2, pese a una adecuada resultación con fluido. Así que el CHOP séptico, a diferencia de las definiciones previas, no se define solo por el fallo circulatorio, sino por la coexistencia con anormalidades del metabolismo celular. En el siguiente vídeo, hablaremos de la fisiopatología de la sepsis. Esperamos que les haya gustado. Vuestros comentarios son bienvenidos. Muchas gracias.